su opinión acerca de lo dicho por Leonel Fernández de que el apresamiento de haitianas embarazadas es un acto inhumano. Vamos a ver qué usted opina con relación a la opinión del líder político, llamando, bueno, enviando el mensaje a través de nuestra vía de comunicación, el WhatsApp 829-451-3381. En el camino le leeremos su comentario, le leeremos su respuesta a la pregunta. Vamos a comenzar inmediatamente con ese tema. Leonel Fernández dice que detener mujeres embarazadas es un acto inhumano. El expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández Reina, se manifestó con relación a las deportaciones de mujeres embarazadas apresadas en hospitales del país. Hay unas declaraciones del dirigente político y expresidente de la República. Vamos a escucharla. Nosotros somos del criterio en la fuerza del pueblo, que todo, toda la migración ilegal debe controlarse en la frontera. Y que todos los indocumentados que pululen por las calles pueden ser perfectamente deportados. Pero una vez que una mujer embarazada, sea de la nacionalidad que sea, entra a un establecimiento de salud para dar parto, para poder dar a luz... ...y que esa persona sea detenida y compulsivamente sacada del país... ...es algo que debe reconsiderarse porque es algo inhumano... ...y a la República Dominicana le puede afectar en su imagen internacional... ...primero porque se trata de un agravio a una mujer... ...y hoy día se es muy sensible en los derechos de género... ...y en segundo lugar porque se trata de mujeres embarazadas... ...de manera que nosotros la fuerza del pueblo pediríamos al gobierno... Tener mayor prudencia, tener más sensibilidad en un tema que es de carácter humano, mujeres embarazadas que ya están en el hospital, que ya están en la clínica, ser detenidas y ser expulsadas del país, cuando ya van a dar a luz, eso puede ser mal interpretado a nivel internacional. Por tanto, sin desconocer el derecho soberano que tiene el Estado Dominicano en todo lo que concierne a la migración, sí hacemos la excepción en el caso de las mujeres parturientas. Es decir, tratarlo con dignidad y con el mayor respeto a los derechos humanos de los cuales somos signatarios en convenciones de Naciones Unidas. Bien, muy bien. Ahí están las opiniones del dirigente político y expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández Reina. Yerian. Miren, con relación a esto, le han caído los palitos a... A Lionel, incluso gente de su entorno, eh, a, ayer eh, veía que lo criticaban, porque como es el caso de Vinicio Castillo, eh, el hijo de Vincio Castillo, eh, también Pelegrín Castillo, eh, Elías Huesin Chávez, muchísima gente, eh, aunque este no esté del, del litoral de, de Lionel, criticándole. Pero lo que Lionel ha dicho, señores, es la verdad. Usted puede comulgar o no con Lionel, usted puede estar de acuerdo o no con él, pero, Pero lo espérate, que... espérate, discúlpame un momentito. Quizá habría que corregir el, la expresión de entrada. No se le han caído los palitos. Lo que le han caído arriba son los ultranacionalistas, los que nada más piensan en una sola dirección. Exacto. Dirección. Eh, eh, y por eso le decía, porque esta gente, esta gente ataca y con bien, todo. Bien, sí, bien. esta gente ataca con todo. <risa> ¿Y qué es lo que ha dicho Lionel? Señor, nosotros somos signatarios de varios tratados internacionales que establecen no es de sí, dos. Y eh, dice Leonel, nosotros tenemos que respetar eso. Una vez que una mujer esté en un hospital, ¿qué está buscando? Está salud. buscando salud. Exacto. Usted no puede apresarla y deportarla de ahí. Es una locura. ¿Qué es lo que ha propuesto el expresidente de la República? No la dejes entrar. Vigila tu frontera. Exacto. Es lo correcto. Y es lo que hemos estado diciendo en este programa algunos de nosotros. O sea, no se trata, no se trata de, de que si somos pro-haitiano, que es un disparate. Eh, eh, Duarte fue pro-haitiano, eh, eh, en, en, ¿verdad? Si usted lea a, eh, los escritos de Juan Pablo Duarte, dice que él admiraba al pueblo haitiano porque siempre que lo veía, lo encontraba luchando. Eso fue Juan Pablo Duarte quién soy yo para, para proclamarme pro-haitiano o contra-haitiano, es un disparate. Y aquí yo he establecido que no es verdad que ha habido conflictos reales entre la República Dominicana y Haití, porque Haití a nosotros nunca nos ha visto como amenaza, siempre fue amenaza para Haití, España y Francia, porque eran colonizadores, nosotros nunca hemos sido colonizadores y por tanto no representamos ningún, ningún, ninguna eh, eh, eh, verdad, o ningún peligro para Haití. Y entonces, Leonel, ¿qué es lo que ha dicho? Se ha puesto del de lado de la parte humana. Ha dicho, caramba, una mujer embarazada que va a un hospital a buscar salud, cómo tú la presas y la deportas? Cuando nosotros somos signatarios de tratados internacionales. Y entonces un grupo de gente, ultranacionalistas, que para mí, para mí son pseudonacionalistas, porque realmente no lo son porque cuando, cuando debieron ponerse del lado del pueblo, no lo estuvieron, estuvieron del lado de los sectores oscuros. Sí, esos mismos, que si usted lo busca, a mí no me crean, vayan a la historia y muchos de ellos ustedes lo van a encontrar siempre del lado de sectores oscuros. y Por tanto, yo me sumo a este comentario que hizo el, el expresidente Leonel Fernández, eh, y lo considero igual, es un acto inhumano apresar a una mujer que está buscando salud en un hospital y deportarla, cuando deberíamos tener más control en la frontera y entonces no permitirle la entrada, de, claro, de manera respetable sus derechos, pero no permitirle la entrada, que es ahí donde radica realmente y donde tiene que estar eh, centrado el esfuerzo de nuestro Estado. Bien, eh, saludamos, eh, le damos la bienvenida a Francis Rodríguez. Que claro, se, la entrada ilegal me refiero. Eh, se, está con nosotros, seguro a nosotros. Ya. Buenos días, amado. Buenos días. Ah, no, no, Francis. Eh, eh, dice Israel, ahí mismo, apuntar. Dice Ajá. la entrada ilegal. No, pero es que Estados Unidos no te permite entrar después de seis meses de embarazo. Exacto. Eh, por ejemplo, eh, eh, a, a las que vienen de paseo, eh, o las que van de paseo, entonces nosotros también podemos legislar para que ninguna extranjera nos entre aquí después de seis, siete meses... Eh, para que entonces no nos para aquí y sí. no nos no, no, no provoque un gasto en el sector de salud. Sí. Adelante, Francis. Buenos, sí. días. Buenos días, amado Yerjan, amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Yo soy Francis Rodríguez y le agradecemos el favor que nos permitan entrar a sus hogares. Mira, estamos hablando con relación al tema de sí. las opiniones vertidas por Leonel Fernández que dice que detener mujeres embarazadas es un acto inhumano. Bueno. Por lo pronto yo no me voy a sumar a la campaña de descrédito de las medidas, porque ahora surgen muchas medidas, muchas propuestas. Luego que el país ha agotado todo un trayecto en el cual se ha comportado como una colonia y no como un verdadero Estado. Cada vez que el Estado dominicano ha intentado poner control, aplicar sus reglas. Aparecen lobistas internacionales. Y vuelvo y repito, no es, a favor, no, es, no es que tengamos miedo de ninguna invasión armada, ni que representa un peligro porque vayan a venir como vinieron en el 22. No, no, no, no. Es que allí no hay nada que hacer para restablecerlo. Eso llevaría todos los cuartos del mundo, y matar mucha gente de aquel lado porque no van a poderse poner de acuerdo. Porque me dijo un amigo ayer que de la única manera que ellos se ponen de acuerdo, dos haitianos se ponen de acuerdo matando uno. Esa yo, yo creo que es la peor de las ideas que puede tener un ser humano... En un, en un momento que buscamos la orientación y la convivencia. Bueno, el primer país libre del mundo, de, de, bueno de, de, pero, del mundo, pero se de liberó, se liberó de, de, lo, de los otros. Entre ellos no se han podido liberar ninguno, porque todos son una amenaza para el otro. Ahora mismo, los desvalidos haitianos que nunca han intentado ser delincuentes, que nunca han intentado unirse a pandillas, no, eso no es problema. Ahora, cuando tú veas que eso no es problema ni amenaza para ti, primero analízate quién entra, quién sale de tu país. Pueden ser terroristas revestidos de, de, de arrapientos ciudadanos, de pobres ciudadanos cuando vienen con objetivo de... Crear células de este lado para desestabilizar conjuntamente con aquel lado. Nadie piensa en eso. Por lo tanto, Lionel, no sé en qué, cuál es su posición, aunque políticamente, ustedes saben que yo voy a... Eh, eh, eh, ¿Cómo que tú no sabes? ¿Tú lo viste? Qué inhumano dijo él eso. Sí, pero yo, Francis Rodríguez, respeto la opinión del líder. Pero en este momento yo no me voy a sumar a la campaña de descrédito que están buscando atar de pies y manos con este tema a Luis Abinader y al gobierno. Yo no me voy a sumar. Busquen otro método. Porque aquí hay un problema de inseguridad nacional, territorial. Y mientras va y viene el hacha, en algún punto hay que crearle las condiciones a aquel lado y a los, a los que han propiciado ese desorden, que está muy claro en la ONU, trabajando muy pimpelladito, no le falta medicina, no le falta cuarto. Ah, están trabajando la idea de que le cueste menos lo que ellos se comprometieron y llevaron más de 10 mil millones de dólares, Coño, y no hay un referente que haya dado positivo de esa ocupación que le hicieron a Haití. Lo que fueron fue a ubicar negocios. Las minerías está en manos de los Clinton, allá. Socios de, este, de este lado, los vicini, bandidos, ladrones, saqueadores. Han saqueado ese país y ahora nos quieren cargar a nosotros el problema de resolverlo ustedes son locos. Y de este lado, yo no voy a caer en la campaña de descrédito de las medidas. Todas las medidas están bien, correctas por el bien. Estado Dominicano, mientras sea para preservar la integridad nacional. Mira, Francis. No eh, me sumo a eso. Francis, lo que yo siento, y perdona que te diga esto, porque realmente yo no, yo no debo de dirigir tus opiniones para un lado o para el otro, pero lo que siento es que tú no estás dando en la diana con relación al tema acá. Eh, es que es una campaña y no, que no, Lionel pero, cayó pero libremente. No, no, Lionel no cayó nada. Para mí en es una, una oye, campaña Lionel de crédito no, a las medidas. Oye, Lionel no cayó en nada. El problema es que tú lo estás viendo de otra... O sea, el tema es posición. para... Pero espérate, el tema es para acá y tú estás mirando para acá. No, no. Te voy a explicar. No, no necesariamente. No, pero déjame desarrollar. Porque si me Mira, eso mismo me pasó a mí. Si no me dejan desarrollar. tú no me dejaste desarrollar el viernes. Si no me dejan desarrollar, ustedes no me van a entender. Pero tú quieres que yo te deje desarrollar. Claro, porque tú eres tú. Vamos a escucharlo. Pero lo que quiero decir es que desde aquel momento. Oye, ya tú tomaste tu turno. No me oyó. Entonces, déjame aproximar el viernes. Él no me oyó. Vamos a dejarlo que viernes, Él no me oyó y dijo lo mismo. Que no estoy que yo no estoy hablando del tema y cuando yo le estoy diciendo que pretendía hacer un, una especie de de, es que de recuento. Es que tú vives hablando por boca no, no, de ganso. No, tú no, ni siquiera no, sabes lo que yo voy a decir. Sí, pero no, lo lo pero que, te digo que tú no, que tú lo que tú no a sabes a lo que yo voy a decir. <ríe> porque tú tienes el problema, que tú no, quieres matar a no. el... Vamos a escuchar lo que plantea. Es que, el... es que y tú luego, tienes entonces, que enfocarte. Eh, Estás desenfocado. No, no me estoy desenfocando eh, Mira por qué. Vamos, a ver, vamos yo, a ver. Yo no sé si ustedes recuerdan. Yo no sé si ustedes recuerdan un acontecimiento que se dio en medio de una fiesta patronal de Pontón. ¿En Pontón? Sí, había. Yo era chiquito, cuando había aquí, no hombre, eso fue los otros días, había aquí un señor sindicado como un famoso narcotraficante que le decían La Greña o El Greñón. Ay, La Greña. La Greña era? Sí, okay. Gustavo Lagreña. Es eh, la cosa, Gustavo sí, Paula. Gustavo, sí, Paula, Alex Gustavo La Greña. Hubo un, hubo un, creo que era Vicente, que se llamaba, un capitán de la policía que lo mató en... Ahí en, Ahí en la organización Torino Camilo. No, ¿no fue? fue fue en la fiesta patronales de Pontón. ¿A lo allá? Sí, fue, fue allá. Lo, ¿pero lo, lo trajeron aquí? Se le acercó porque eh, él tenía una relación con la policía muy estrecha, un hombre que producía mucho dinero, según se dice. Yo te lo digo porque yo no investigué el caso y no tengo elementos de juicio para darlo, pero solo lo que se conoce. Él fue, se le acercó, como tú estás, le echó el brazo, y, vamos allí, vamos al carro. Él pensó, me imagino yo que Gustavo pensó que, era, que él quería que le diera unos pesos. Y ahí le dio un tiro. Todo el mundo dijo lo siguiente, bien muerto, pero mal matado. <risa> y eso es lo que está pasando aquí, ese es el tema. El tema es que nadie está criticando que la República Dominicana tome acciones con relación al tema migratorio y con relación a los haitianos. El problema es el procedimiento. Es el galloloquismo, sobre todo de Enrique García, que sale a la televisión a ufanarse, que nos lo estamos llevando de donde quiera que estén. Oye, viejo, la República Dominicana, ¿qué es lo que ha dicho el presidente? Óyeme, tú no puedes pensar de que Leonel que Fernández lo metieron en una encerrona. Déjese de cuento. El presidente, el expresidente lo que ha dicho es, lo que ha dicho es, Señores, nosotros somos signatarios de dos eh, eh, eh, eh, eh, acuerdos interamericanos sí. y uno internacional sobre los derechos humanos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos van a poner en la picota y nos van a condenar otra vez por eso. Entonces va a ser peor. Gracias. La imagen de la república se va a ver afectada. Vamos a hacer las cosas, pero vamos a hacerlo bien. Eso es lo que se ha dicho, única y exclusivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los nacionalistas, los que tienen un criterio... De, de lo que es la nacionalidad más allá de lo que es hoy día, pues dicen que no, que se le está prohibiendo al Estado. Al Estado no se le está prohibiendo nada, al contrario, yo soy de lo que pienso que los haitianos allá y nosotros aquí podemos ayudarlos y meterle la mano como buen vecino, pero ellos en su territorio y nosotros en el nuestro. Ese ha sido mi criterio toda la vida. Ahora bien, el hecho de que una persona haitiana o de cualquier nacionalidad que sea, que Esté en un estado de necesitando salud y está en la fase de, de hacerlo, de recibir esa salud, Tú no la puede sacar del hospital para llevártela para la frontera. Óyeme, eso es inhumano. Y lo mismo que pasó en Estados Unidos: Estados Unidos tuvo que pedir disculpas claro, públicas de manera oficial. Por el con los latigazos. Con los latigazos. Oigan, es lo mismo. Entonces, eso es lo que se ha dicho aquí y ese es el tema que se está tratando aquí, no otro. Y. Con relación a eso, eh, ciertamente a lo que hacemos alusión ahorita es que pudiéramos estar nosotros equivocados, tú y yo que tenemos una sí, posición similar con sí. relación a esto y, y el compañero Francis dije, pudiera tener la, razón, dije que no, yo, tener la razón o nosotros tener la razón equivocado. ¿Tú te acuerdas que yo ayer dije uh. que no tenía ningún tipo de idea cómo calificar eso? Porque ciertamente en el fondo uno ve la parte humana, yo no soy un, un animal, ¿no? eh, eh, razono. ¿no? Tú sí eres un animal, entonces lo que pasa es que eres un animal de razón. Razón, Deja De todo ¿no? Entonces, cuando, cuando eso se da, conjuntamente con el lobismo que están haciendo y que, han, y que nosotros hemos estado acostumbrados, lo que ustedes llaman nacionalistas o pseudo nacionalistas, estamos acostumbrados a que desde que levantamos un poquito la bandera de, de, de establecer reglas aquí de este lado con el tema, automáticamente nos condenan. Internacionalmente empiezan a, a, a, a vociferar a voces. Ahora, yo lo que digo, que no voy a descalificar las acciones que está haciendo el gobierno. Actualmente no sabemos cuántos son ni cuánto hay aquí ilegalmente ahora mismo por más plan de, de, de, de, de, de contingencia de lo que quieran ahora ciertamente que nosotros somos signatarios ahora las parturientas son emergencia Sí, después de no me a para sí, nada sí. es que se vayan a chequear cuando tú has visto una el hecho de que está eh, que, está, que está, eh, eh, embarazado es emergencia no Sí. Ellas tienen también... Sí, digamos, siempre, sino, ellas, ellas, sí. A ellas se le aplica la ley también. Siempre Oye, son dime, de emergencia. No, no, no, no, Claro que sí, no, no, no, no. son de... una mujer embarazada siempre es alto riesgo. ahí eso es una emergencia. Pero, ¿y qué pasó con una de las haitianas que una se la llevaron? Tuvo que emergencia. llevársela nueva para el hospital no, óyeme, porque, porque yo, le, le iba a dar Una la luz, emergencia en la, la Esa guagua. era una Dile, emergencia. Esa ahí no, no se le va a negar. No, no, Pero, como tú sacas no, a una gente una que está en un hospital buscando así. salud. Óyeme, una mujer embarazada piénsenlo así en una situación de presión en una situación oye una de estrés, mujer embarazada óyeme, una es normal de oye, y Franci, la vamos a proteger Francis, Francis, en una, ir esto, a, a, a, en a la una situación de estrés oye esto oye esto en una situación de estrés en una situación de estrés eso puede pasar puede darse ese estado de emergencia eso entonces es eso, yo pero no lo, lo que niego. Te, pero, pero el problema no es que sea un estado de emergencia es que, no, no. No. Es que hay un problema de tipo humano aquí qué es lo que se qué es lo que se está hablando Tú vas caminando, las pasturientas van por ahí. ¿Eso es una emergencia? No. Ellas van a chequearse, punto. Pero tú Ahora, le, pero tú le tú esperas en el hospital exacto. y la presa no, no, no, en no, no, el no, hospital, esa es la policial. violación. No, no, no. tú la emergencia? No fue que tú la presa no es? que en la calle caminando, es que, mira, el Eso no es así, eso no es así. Sí, tú, no un, un, tú no va a ver un contingente de migración, eso es fácil. Claro falso. que sí. No. A esas mujeres la sacaron de los hospitales, fue. Pero eso fue cuando los, Salud Pública la puso en disposición, pero de, eh, la, la, la, la migración no puede ir al hospital. Claro que sí, pero fue, no, fue lo cuando que lo que llama... La sacaron, cuando Pero esa denuncia aquí... No, eso eh, es lo que han querido, no, recorrer no, el mundo. El no, eso es lo que han querido, pero no. aquí se explicó ayer, búsquenlo, se explicó, que es un asunto combinado de los organismos del Estado, quienes la reciben, salud pública. Identifican, ella tiene su, su cédula provisional, ahí no hay problema. Se identifican, no tienen ni un papelito. Ellos indican y la, y la colocan en observación, la chequean, la chequean, le dan medicina, pero se la ponen en contacto con migración. Es ahí. No es verdad que tú vas a ver en hospitales, búsquenlo hoy, van, manden la prensa a ver si ahí hay personal de migración. No, lo quieren hacer así para que la gente crea que es un desastre y yo no me voy a sumar a la campaña para debilitar las medidas. Se buscará una salida. A ver, hay que buscarle una vía más humana como ustedes la han planteado. Pero mientras tanto, esta se puede llevar las otras y es lo que no quiero. La cuestión precisamente es esa. Imagínense usted que tenga un hijo que llegó o una hija que llegó, por ejemplo, a los Estados Unidos por México. Vamos a ponerlo más bonito. Que se fue con visa de paseo y que se quedó allá y que dura más o menos un, un año y pico, allá se casan con una gente, hacen que, que verdad, que es una estafa al Estado, se, se casan con alguien se regulariza. No, no, es una estafa al Estado. Usted se casa con alguien que usted realmente no está casado. No, porque si se queda y se pero, casa pero, pero, es porque con, salió a quedarse allá. Eso no si, es lo no que puede pasa con la problema. mayoría. Aquí, por ejemplo, los dominicanos, ¿qué hacen? Se van con visa de paseo. Mientras está, ilegal, mientras está en condición ilegal, pero se después van de se van con, se con casa, visa de lugar, paseo. Se regulariza. No, bien pero, en pero espera un momentito. Se van con visa de paseo y se quedan ilegal allá. Porque, por ejemplo, la visa no te permite estar con, yo no sé de eso, ¿cuánto? ¿Un mes? ¿Dos meses? Eh, tres meses, ponle tres meses, después de los tres meses usted está ilegal, entonces usted no, se queda usted hace seis usted, meses usted que se casa seis meses. usted no seis meses yo creo que la, que la de trabajo no no ya eh, yo, ya seis meses bueno que no ya me ha la barga y que me meses. explique eso pero si usted meses, se queda de eh, manera que ilegal en mí. ese país y después viene y se casa y entonces le dan su, lo mismo que pasa con los haitianos lo que los haitianos eh, eh, lamentablemente como vienen de un estado eh, no tan organizado como la república dominicana la mayoría no tiene ni siquiera nacimiento ¿Qué van a conseguir? Si sí, es así, en, Estado, en Haití hay gente que ni siquiera sabe cómo es, que no tienen prácticamente ni un nombre. Hay gente, no, una gran mayoría. La gran mayoría. Entonces, hablan, por eso tenemos de, esa de que hay una gen, más de una generación que no tiene documentos. Pero aquí hay gente, más siempre, de 20 años hay dominicanos que están en Estados Unidos con otro nombre, Sí, todavía. Amigos amigo míos que están allá con Sobre otro nombre. Los, y se han el, hecho. En, los peloteros oye, van con, los, con otro nombre. Con los nacimientos de los hermanos más sí, chiquitos. Sí. Entonces, eso de la ¿Con migración. Su la migración, señor, incluso hasta en la propia naturaleza, lo usted lo ve. Un, una planta, usted la pone, por ejemplo, una planta de sol, usted la pone en la sombra y, y, le, y le abre una quinita donde se ve el sol, para allá va la mata. Se llama migración natural, igual que los animales. Entonces. Eso de la migración, eh, como sucede, por ejemplo, de México a Estados Unidos, como sucede de Guatemala hacia México, como sucede, por ejemplo, ahora mismo, de Bielorrusia a Polonia, como sucede eh, de Siria a Turquía, la gente se va a mover siempre. ¿Qué es lo que tienen que hacer los estados? Tratar de controlar sus fronteras. Ahora, Pero no con, con el tema de nosotros y el control de la frontera que, que tú dices de buscar, parece ser que tú estás convocando al país entero. ¿Cómo así? Bueno, porque... ¿Cuántas Fuerzas Armadas tenemos? ¿Cuántos guardias tenemos? ¿Cómo que cuántos guardias? ¿Cómo decir, así? Para poder resguardar re, la frontera. Es que ese no es un problema de guardia, No, no, espérate. No, no, no, no. Pero del sistema de no, sofron, no, no, son guardias. Pero oye, eso Los... es, oye, oye, eso es un problema de la cadena de corrupción que hay en claro, la frontera que, no, oye, bueno, que es, no se va a romper, a menos que no haya eh, óyeme. una voluntad firme y decidida. Es que no todos pasan por ahí. Esas mujeres no vienen en una ruta de, de, de, de, de no. escoba voladora. Re, eh. aunque, no hay una ruta, mira, Israel, no hay una mira. ruta de escoba voladora que sub, venga de Haití a la República Dominicana. Tú. Vienen en tours, vienen no, en no. Guagua, la mayoría de ellas. Supón tú, ¿Mm? la mayoría vienen en Guagua, pero la gran mayoría cruza por cualquier vía aunque en un punto la recojan, que eso es lo que pasa. Porque no hacen aduana, no hacen migración. ¿A qué está Gedo? Porque Gedo Entonces, es, un, es un departamento de investigación. De Gedo, la Gedo siempre sabes ha cómo sido. se maneja eso, Mira, la guaguatal. Siempre tal. ha sido un grupo de Dios, sí, no Mira, eh, la guaguatal, la es que placa no. tal, que va a pasar por ahí. Sí. Eso ya. Olleme. Derecho. Óyeme. Oye, oye, y, y, lo, y lo los objeciones lo te, te paran, ellos te paran. Oye, y oye, lo oye, loco. Déjame hacerte un, una anécdota. Yo una vez me sorprendí. Yo una vez, nosotros. Apago, dicen. Oye, nosotros, yo iba para, para, para Montecristi era a, a dar una, un taller sobre la nueva ley de tránsito. Todavía yo estaba en el Ministerio Público. Y me sorprendí porque en los puestos de vigilancia de la Guardia, ellos, ellos te hacen parada. Pero el guardia que te hace parada tiene el sistema tecnológico más avanzado para hacerte parar obligado si tú no te quieres parar. Una tabla con muchos clavos. <risa> Una tabla con muchísimos clavos y te la tira. ¡pam! Se, te, se te pincha el lado de goma y ahí te, te, te, te paras. Te ¿Vale? ¿sí? para, Oye, te para. cuando yo vi la tabla, yo le pregunto al chofer que iba con nosotros, era un chofer de la Procuraduría. Le digo, ¿y eso? Dice, ese es el sistema que ellos tienen para parar, que no se quiere parar. Pero mira, mira, la, la, la, mira la, la esto, esto Amado. Hay mira, uno, hay yo uno, uno que está vi. más para adelante, que, el, que, el, que, el que se cruzó, el otro ya se, le, le cruza la vaina. Miren es, este no. detalle, el que ha ido al sur del país, y por ejemplo por aquí, por la parte norte de Montecristi, sabe que incluso el Trujillo diseñó esa parte del país, que tú no puedes avanzar medio kilómetro sin encontrarte con un reten o con un badén. Sí. Eso está perfectamente calculado. Por ejemplo, el que va a Neiva se encuentra con un badén hondísimo que tú tienes que parar el vehículo Obligado, obligatoriamente eh, eh, cada medio kilómetro. ¿Sabes por qué? Porque eso se pensó para evitar una, una invasión. Aquí siempre mm. he montado con, esa, con, mm. con, con, con ese miedo. Mm. Con una invasión rápida y por eso te pusieron todos esos retenes y todos esos badenes. O sea, y aún así tú dejas que, que los Mira, haitianos pasen. Cuando tú no, hablas no, no. De, de, de invasión, yo sé que eso es también es parte del de lobismo que trata de ridiculizar a quienes pensamos como yo pienso. ¿Tú crees que nos van a invadir? No, eso es lo que te digo. Ah, bueno. Esos son los. Oye, los de ahí. ¿Cómo es que le ponen? Esos son la, la, la, las mordazas que tratan de ponernos cuando hablamos de estos temas porque nos califican de que tenemos miedo de invasión. No, señores. Bien. Es que nosotros no tenemos capacidad, ni tenemos ningún tipo de obligación de resolver un problema que no lo causamos nosotros. Yo estoy de acuerdo contigo ahí. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el, que el Estado, ¿tú crees que ha sido debilidad de los gobiernos solamente? Bueno. Es que ha habido un lobismo aquí y a nosotros nos han impuesto que cuando queremos la inversión de un organismo internacional, de un puente como el de Ugamba, ¿tú sabes lo que hace ese organismo con conexión con, la, con el sistema de Naciones Unidas que está aquí?, Metiendo la cuchara, tiene que presentar un proyecto que también sirva para hacer un puente en Haití. Oh, bien. Tú no lo Señores, sabías. Muerte. La pregunta. Tú no del lo día? Lo escuchado, lo escuchado. ¿Cuál ah, es su opinión sobre lo dicho por el expresidente de la Ay, República, Dios, Leonel Dios, Dios. Fernández, de que el apresamiento de haitianas embarazadas es un acto inhumano? Esta es